Empezamos la ruta en el pino de viento, ubicado en los pies de Montiguelo. Se trata de un conjunto de tres culturas y unos conductos por los que cada vez que una ola se la aire. Tomamos el paseo de una reta y posteriormente el paseo de la concha para llegar a nuestro siguiente destino, al de Ardíales. Si te gusta el deporte, podemos hacer una parada a la perla. Se trata de un centro de actividad física que ofrece una gran variedad. Podemos elegir desde un masaje hasta una sesión de bodybuilding. Llegamos al Alder de Eder, donde está el ayuntamiento. Este edificio se construyó en 1987. Al principio fue casino, posteriormente fue el centro de atención y turismo y por último, desde 1985, es el ayuntamiento de la ciudad. Alder de Eder es un lugar tranquilo y con muchos jardines. Desde allí se puede ver la playa de la Concha y la isla de Santa Clara. Nos dirigimos a Paseo Nuevo. Pero antes podemos visitar el acuario. Los estudiantes lo pagan 9 euros. Desde Paseo Nuevo tenemos una vista panorámica de toda la bahía. Siguiendo el camino y volando el Monte El Gull, podemos ver también edificios más antiguos de la ciudad, como pueden ser el Cursal, el Teatro Victoria Eugenia o el otro que hicimos. Seguidamente, nos dirigiremos al Estadio de la noveta, un recinto deportivo que principalmente es utilizado por la Real Sociedad de Fútbol. Ocasionalmente, se celebran también conciertos musicales o partidos de rugby, entre otros eventos. La catedral de Bumbastor se encuentra en el centro de la ciudad, está inspirada en las literales góticas romanas y tiene poco más un ciclo de un siglo de antigüedad. Esta zona es muy comercial, así que te recomendamos que aproveches si tienes algo que comprar. Para volver al punto de partida, podemos pasar por el Palacio de Miramar, para volver luego al Paseo de Una Reta. Nos acercamos al final del recorrido. Al fondo vemos el Mundo y grande y si tenemos suerte y coincidimos, se puede ver el funicular. Para acabar, podemos visitar el Salón de Branca y tomar un café.